Hola qué tal amigos de nuevo con ustedes en mi canal Hoy haremos esta tarjeta para el día del padre Utilizaremos solo dos materiales Cartulina y foamy Espero les guste Vamos a utilizar foamy Como les dije Y voy a tomar un papel Para dibujar el conejito de sea Para los que les dé dificultad dibujarlo Lo pueden imprimir en Google lo buscan como conejito de desea, este sería el molde. Acá ya lo corté y lo corté en fome blanco. Corté estas partecitas en color azul, pueden cortarlo también en beige y ahora lo vamos a pegar. Vamos a tomar el conejito y le vamos a aplicar silicona líquida y lo pegamos en el y café. los ojitos voy a utilizar un copito para darle sombrita al conejito así esta parte la pueden hacer azul si desean, nos quedaría así y voy a cortarlo así dejando un borde café pueden utilizar también foamy negro nos quedaría así voy a utilizar una cartulina naranja de 35 centímetros por 48 centímetros voy a doblarla en la mitad y vamos a decorar con bigoticos pero antes voy a pegar el conejito mejor voy a hacerlo con silicona líquida y ahora sí voy a hacer este fondito. voy a dibujar Bigoticos, con, lo pueden hacer también con marcador negro. Voy a hacer corosquitos con este marcador resaltador, saltador, punticos. Es como por hacer un fondito. Y punticos azules también. Voy a hacer cuadritos. Y vamos a escribir un mensaje. Un abrazo grande. Voy a repasar que me quedó muy, muy delgadita la letra, así se ve mejor. Voy a terminar haciendo acá la boquita y las barbitas. Ahora voy a utilizar recortes de fumín no importa el tamaño. Voy a escribir feliz día. Este es foamy escarchado, pero pueden utilizar el foamy normal. Pueden hacer letras mayúsculas, minúsculas. Ahora va a ser la D, porque estas otras, la L la y la Z, están fáciles de hacer. Vamos a cortar así esta parte. Y con este recorte morado voy a hacer la A. con perforadora voy a hacer este huequito, Corté bolitas con perforadora para decorar esta parte y aquí voy a terminar de copiar el mensaje querido igual voy a repasar para que se vea más la letra papá o papi como le digan al papá y voy a repasar con marcador negro para decorar nos quedaría así ahora vamos a decorar la parte interior voy a utilizar dos hojas de color ahí están las medidas vamos a pegar esta amarilla y con esta azul la vamos a doblar en la mitad y vamos a dibujar un bigote y lo cortamos esto sería para decorar nos quedaría así, vamos a pegar acá y vamos a delinear con marcador negro para resaltarlo y terminamos de escribir otro mensaje gracias papá por darme tu cariño por darme tu apoyo es un papá ejemplar y escriben te amo te amo te quiero no sé como ¿Cómo le quieran expresar su amor a su papá acá voy a decorar con un sombrerito lo voy a pintar negro A repasar estas letras que me quedaron muy claritas, lo hago con todas nos quedaría así ahora voy a tomar o a cortar un corazón y lo voy a pegar en una hoja blanca vamos a dibujar un bigote, el corazón es del, del tamaño que dice y este bigote lo voy a pintar negro a delinearlo también para resaltarlo y vamos a cortar dejando un borde blanco nos quedaría así acá ya lo pegué vamos a escribir con con marcador grueso Voy a escribir amor pueden escribir con amor con cariño la frasecita que deseen voy a repasar igual, voy a hacer unos corazoncitos de acá para decorar y voy a tomar ahora foamy, este mide 8 por 19 centímetros, vamos a hacer un moño y este mide 8 x 25 centímetros vamos a doblar este en la mitad que sería el pequeño vamos a hacer esto en la mitad, estas dos rayitas voy a hacer para que aprecien más y dibujamos así hacer acá estas dos punticas y cortamos nos quedaría así esto, vamos a hacer el segundo, doblamos en la mitad igual y vamos a hacer estas dos rayitas que coincidan con estas otras dos que vamos a hacer y hacemos acá como una curva al cortar vamos a cortar y al cortar, al abrir queda como unas gafitas vamos a aplicar silicona líquida y pegamos así aquí también apliqué silicona líquida así nos quedaría este moño acá apliqué silicona líquida para pegar así y voy a decorar haciendo rayitas con este marcado pero también pueden hacer con permanente pegamos este cuadrito